Realmente creo que se ha logrado bastante en términos de, pues de lograr las reformas que se buscaban y que se promotieron en campaña. Me parece excelente, Gustavo Francisco Petru y la doctora Francia Márquez están manejando todo lo que tiene que ver con personas en condiciones especiales. Esperamos que estos 100 días se conviertan, digamos, en la alternativa para muchas personas que están, digamos, invirtiendo en el país, empresarios, jóvenes, estudiantes, niños, en todo el sentido de la palabra, que se den los 100 días, digamos, en esa, como digo yo, justicia social para todos. Yo creo que estos 100 días del gobierno del cambio han sido supremamente importantes para hacer ese gobierno de la vida, ese gobierno eh, que quiere convertir a Colombia en una potencia mundial de la vida. Como dice nuestro constituyente Lorenzo Muelas, a nosotros con ningún gobierno nos ha ido bien. En los anteriores, ahorita pues tenemos un camino de esperanza y estos 100 días pues lo ha demostrado que el cambio ha empezado, ¿no? El tema, por ejemplo, la apertura con Venezuela, abrir las fronteras, eh, el apoyo que está dando, por ejemplo, al fútbol femenino. Por ejemplo, nosotros estamos en el tema de la memoria, en el restablecimiento de la memoria colectiva de los pueblos y cómo las piezas, por ejemplo, han sido repatriadas, esos son elementos. La tierra es para los campesinos que pues, ya, lo, ya lo han firmado, el camino a la paz, entonces son muchos elementos. Parece que estos 100 días eh, no es posible hacer una crítica al gobierno, ya que hay un proceso de empalme en la institucionalidad, lo único que vería yo es que en los gabinetes ministeriales hay mucha presencia de los partidos tradicionales, pero eso hace parte también de la gobernabilidad que debe tener el gobierno en materia institucional. Sé que no todo es positivo, pero creo que para las circunstancias actuales del país y la economía global, pues... ¿Se ha hecho lo que ha estado en manos del presidente? No señor, todo lo que ha hecho el gobierno de Gustavo Francisco Peturrego está bien. De lo único que digo yo, que no ha trabajado por la salud y la educación del pueblo colombiano. ¡En la oligarquía! Pues la verdad en este momento no podría, digamos, como criticar, un, un, digamos, en este corto tiempo. Estamos esperando resultados más adelante. Estamos finalizando este año el gobierno anterior, entonces no se ha podido hacer como mucho, pero esperamos que el próximo año sea muy exitoso para todos. La crítica es también porque, como... Hoy estamos viendo, por ejemplo, en términos de la igualdad, entonces ahí hay, hay, hay algunas personalidades, algunos movimientos que han venido con ese ejercicio, pero que pues esperamos, tenemos la, la confianza, ese ese por decirlo eh, en el gobierno, en toda la trayectoria que ha tenido Petro, que pues que, que, que no lo hagan doblegar y no, no entren como en los mismos partidos tradicionales, entonces como que la crítica es eso, porque hay algunas personalidades allí, eh, eh, no tan cerca pero que de todos modos están incidiendo y esperamos que no lo hagan por, por el poder y por los recursos sino realmente desde su, de, de su sinceridad, desde la palabra, realmente desde el, desde el querer contribuir al proceso en Colombia. Está bien que a la gente que tiene más plata les cobre la reforma tributaria y a la gente del pueblo y para el pueblo que es por el cambio y para el cambio que está trabajando el gobierno de Gustavo Francisco Beturrego no le va a cobrar y por eso y para eso se eligió. A este presidente. Pues yo pienso que por fin digamos la clase media baja y media va a estar un poquito más tranquila porque de todas formas pues la inversión la tendrán que hacer los grandes empresarios para seguir generando empleo y que esa plata que va a ingresar sea de verdad como repartida digamos a los lugares y a los sitios más lejanos del país. Veníamos de un intento de reforma donde se quería grabar sobre todo el IVA, los productos que consumimos, o sea es una reforma que va a afectar sobre todo los grandes capitales y creo que eso es bueno porque no se ha visto en el país y hay que apoyar ese tipo de iniciativas porque no puede ser que siempre terminemos los mismos pagando los impuestos. A mí me parece que el recaudo de los 20 billones de pesos para la implementación de proyectos sociales y de desarrollo económico para los más vulnerables es muy importante a nivel nacional. Esto indica que podemos invertir en materia social, disminuir presupuestos en ciertos rubros como la guerra y poder eh, disminuir la brecha de desigualdad que tenemos actualmente. Bueno, nos falta muchísimo con, con estas aclaraciones, no quiero decir que dejemos de luchar. Existen nuestros territorios, todavía ese ejercicio, o sea, esta transición es importante, ni siquiera pues, podíamos decir que el cambio sea el 100% total, sino que este, esta transición es muy importante de abrir camino a la esperanza. Entonces, esa autonomía, por ejemplo, los pueblos indígenas todavía no lo estamos siguiendo, todavía están... Las empresas se ahí aspirando a una nueva colonización, las multinacionales de las aguas, las minas, el oro por ejemplo, pero entonces es el momento de que escuchen a los pueblos indígenas, que empecemos como el mandatar desde la ley de origen, desde el derecho mayor, desde las leyes que tenemos, la ley natural, o sea para los pueblos indígenas los derechos van a siempre estar de acuerdo con los derechos de la madre tierra, entonces es alrededor de eso, de hacer el, el llamado y en esa medida que escuchemos al medio ambiente, a las memorias de la tierra, de las aguas, el aire, el fuego, a todas esas memorias, mandatando alrededor de eso, pues vamos a contribuir a salvaguardar el planeta realmente.